Bien señores, vamos a dar un repaso general de anatomía del tronco Espero que puedan disfrutar de este contenido Entender cuáles son los temas que vamos a tratar el día de hoy Soy el doctor Juan Pablo Rinoso y hablaremos de vértebras Específicamente la columna vertebral, la caja torácica y los músculos del dorso. Esos son los temas a tratar el día de hoy Vamos a comenzar con la caja torácica Entonces la caja torácica Acá vamos a tener que la caja torácica o jaula torácica, esta es la estructura que se encuentra conformada por el esternón anteriormente, las costillas a los lados y posteriormente la columna vertebral. Esta tiene como función principal proteger los órganos del toro. Aquí tenemos lo siguiente, las vértebras. En cuanto a las vértebras, son 12 vértebras torácicas, que también son llamadas vértebras dorsales. Eh, vamos a tener... Que son 12 torácicas. Esas vértebras torácicas tienen características generales, como todas las vértebras presentan un cuerpo, apófisis transversa, apófisis articulares superiores e inferiores, presentan también las láminas y la apófisis espinosa. Luego, todo esto va a delimitar el agujero vertebral. El agujero vertebral va a tener una característica diferente a las vértebras cervicales, que va a ser un poco más pequeño y va a tener una forma oval, mientras que las cervicales va a ser un poco más grandes y a medida que vamos descendiendo tienen esa característica. El cuerpo de la vértebra torácica es mayor que de las vértebras cervicales y las apófisis transversas y a nivel del cuerpo vamos a tener acá una peculiaridad que se va a articular con la costilla, mientras que las vértebras cervicales no presentan costillas. También tenemos algunas que se clasifican en vértebras típicas y atípicas. En cuanto de típicas y atípicas, aquí vamos a tener que algunas vértebras van a tener una carilla completa o fosita costal y otras van a ser incompleta. Como por ejemplo, a nivel de las vértebras típicas, van a tener una carilla que va a ser completa para todas para la articulación de la costilla, específicamente la cabeza de la costilla. Luego, las demás que serían las atípicas, ahí vamos a tener que las dos últimas vértebras torácicas son atípicas. Aquí se van a articular con la vértebra flotante, con la costilla flotante y también van a presentar una sola hemicardia. Otra co serían la 10, la 11 y la 12. También tenemos que las vértebras van a tener un disco intervertebral. Ese disco intervertebral permite los no roce entre una vértebra y otra, mientras que a nivel lumbar tiene una peculiaridad muy importante que estas a nivel lumbar van a tener un núcleo pulposo y un anillo fibroso y el cual puede prostruir y producir una hernia lumbar. A nivel torácico no existen hernias discal. ¿Por qué? Porque a nivel torácico la costilla que se encuentran acá y la columna vertebral no tiene ese movimiento como a nivel del cuello y a nivel lumbar esto impide que se formen hernias discales. Eso es muy importante conocerlo acá. Luego vamos a tener que esas vértebras van a insertar algunos músculos, como por ejemplo los músculos que se encuentran a nivel de la región dorsal. Hay un músculo que va entre una apófisis espinosa y otra que se llama músculo interespinoso. Luego tenemos los músculos intertransversos que van entre una apófisis transversa y otra y los músculos semiespinosos que van a los lados de la apófisis espinosa. Esos serían algunos músculos de la región dorsal. También tenemos el músculo trapecio, que es el músculo más superficial de todos de la región dorsal. Este músculo se vence en la apófisis espinosa de la vértebra torácica. Esas vértebras mencionamos que tienen un agujero vertebral. Tienen también apófisis transversa. transversa. Y tenemos... Característico de la rétera torácica es que ellas tienen características específicas. Pero estamos mencionando acá las características generales primero. Un agujero, las láminas, el cuerpo, sí, sí. tiene apófisis espinosa. Entonces, característica específica Las fositas costales. fositas costales. Ocarillas costales. Tienen que buscar cuáles tienen carilla completa y cuáles son las que tienen incompleta, una sola es mi carilla. Eso también se relaciona con las mismas costillas, las cuales son típicas y atípicas, que eso no van a diferenciar. En cuanto a la costilla, la costilla aquí vamos a tener que son 12 pares de costillas. Esa costilla vamos a tener que se van a clasificar. En la clasificación de la costilla vamos a tener una clasificación de las costillas. Tenemos costilla verdadera. Costillas falsa y costilla flotante. Las verdaderas son aquellas que tienen un cartílago propio que llega al lado, al esternón. Bien, esas son las primeras, ¿cuál? Siete. Primeras siete costillas, o las primeras ocho son. siete. Ay. Entonces, mira acá, las primeras costillas, las que tienen su cartílago, son las primeras siete que tienen su, su propio cartílago que llegan al esternón. Vamos a tener la costilla flotante, que son dos, las dos últimas. ¿Cuáles son? 12, 12. La 11 y la 12. 11 y 12, que son las dos últimas. ¿Y la falsas cuáles serían? La 8, la 8, la 9 y la 10. Entonces ahí tenemos 8, 9 y 10. Usen su técnica ahí. Bien, ustedes agarran las dos últimas, son flotantes. De ahí para allá, usted agarra que las otras son falsas. Tres falsas y siete falsas que son verdaderas. Entonces ahí te calcula que las verdaderas son las que tienen directamente y que se están conectadas al esternón. Entonces, ¿qué tenemos también? Que esas costillas van a tener costillas que son típicas, típicas y atípicas. Entonces, tenemos de las atípicas, la primera y la segunda costilla las típicas son todas las otras ¿cuáles? las primeras siete bien las típicas las primeras siete no serían serían si quitamos esas dos, no serían las primeras siete. Y hmm. si quitamos la primera y la segunda. ¿Cuáles serían? Eh, las otras cinco. De las tres. De las tres. De las tres a las nueve. Entonces, ¿qué tenemos? Que las costillas atípicas de ellas tenemos que saber que la primera costilla es atípica. ¿Por qué? Porque no tiene una cara lateral y una cara mediana. Vamos a definir las costillas que son huesos planos alargados son esos planos alargados por los que vamos a tener para la presentación tenemos una cara externa una cara interna un borde superior y un borde inferior vamos a describir cada una de ellas entonces vamos a tener por ejemplo una costilla una costilla por ejemplo vamos a tener una cara externa una cara interna, tenemos un extremo anterior, ese extremo anterior vamos a tener que se va a unir al esternón, el extremo posterior se une a la columna vertebral. En esa costilla tenemos también bordes, un borde superior donde se insertan los músculos intercostales, un borde inferior y en el borde inferior ahí hay algo muy importante. En el borde inferior, eso sería el superior es inferior en el bolio inferior lo más importante que se denota ahí es el surco o canal costal entonces en ese surco o canal costal se ubica el paquete vasculonervioso intercostal eso es lo más importante que tienen que saberse el paquete vasculonervioso intercostal el van vena, arteria y nervio la vena intercostal, la arteria intercostal y el nervio intercostal entonces eso, ustedes tienen que sabérselo, ¿por qué? Porque ahí, a la hora de colocar un tubo de pecho, o hacer una tracotomía mínima bajo sello de agua, tiene que protegerse ese paquete que se encuentra debajo de la costilla. Sería en el canal costal, que se encuentra debajo de la costilla. ¿Qué ocurre también? Que ahí vamos a tener los músculos intercostales, en el borde inferior de la costilla, músculos intercostales, y ese paquete intercostal va a estar específicamente entre dos músculos. Entre el músculo intercostal, entre el músculo intercostal interno y entre el músculo intercostal íntimo. Bien, entre el intercostal interno y el intercostal íntimo, vamos a encontrar el paquete vasculonervioso intercostal, el BAM. O si acaso le sale, entre cuáles músculos se encuentra localizado el paquete vasculonervioso intercostal, entre el intercostal interno y el intercostal íntimo. Bien, eh, tenemos también otra cosa con respecto a eso, de los espacios intercostales. Cuando se coloca el tubo de pecho, o se hace la punción, siempre se debe de hacer en el borde superior de la costilla que se encuentra debajo, en la costilla infrayacente, el borde superior. Se debe de hacer una punción cuando hay, por ejemplo, un trauma a nivel del tórax y hay sangre o líquido, por ejemplo, un hemotórax, un neumotórax y eso, se debe hacer una punción para sacar esa, ese contenido de la cavidad pleural se hace la punción siempre en el borde superior, en el espacio intercostal. Siempre en el borde superior de la costilla que se encuentra debajo. Costilla infrayacente. ¿Para qué? Para respetar el borde inferior de la costilla que se encuentra arriba para no lesionar el paquete vascular nervioso intercostal. Que posiblemente le van a salir algunos casos clínicos sobre eso. ¿En dónde debe realizarse la punción para no lesionar el paquete vascular nervioso? Borde superior de la costilla infrayacente. Eh, tenemos también que la costilla, la primera costilla, que es una costilla atípica, esa primera costilla no está aplanada lateral a medial sino que está aplanada superior a e inferior, por lo tanto, presenta una cara superior y una cara inferior. En la cara superior encontramos un tubérculo que es para el músculo escaleno anterior, se llama tubérculo de Lis Frank. Este tubérculo de Lis Frank se encuentra anterior a él, el surco de la vena subclavia y posterior a él se encuentra el surco de la arteria subclavia eso es una característica importante a él. Eh, vamos a suponer que esta es la primera costilla y esta viene siendo la cara superior aquí vamos a tener el tubérculo de Luis Frank que sería el tubérculo del músculo del calón anterior Bien, posteriormente, posteriormente a ese tubérculo del músculo escaleno anterior vamos a tener el músculo escaleno medio. El escaleno medio, esto es anterior. Entre esos dos músculos, aquí, delante del músculo escaleno, vamos a tener la vena subclavia. Delante del músculo escaleno, vamos a tener la vena subclavia que pasa adelante, que le hace un surco a la, a la primera costilla. Y detrás del escaleno, que es este, vamos a tener la arteria subclavia. Entonces, la estructura que separa la arteria de la vena es el músculo escaleno. Le puede salir una pregunta: ¿Cuál es la estructura o el surco que se encuentra delante del tubérculo del músculo escaleno anterior? Que es sería la vena subclavia. Si fuera detrás, sería la arteria sucular, más o menos parecido. Entonces, ¿qué hay? Ahí hay un triángulo, se llama triángulo interescalénico, lo van a ver ya cuando den músculos de la parte del cuello, que ya lo verán en anatomía ahora. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que esa estructura es muy importante a la hora de colocar un catete de vía central: el tubérculo del esperón anterior, que está en la primera costilla, también llamado tubérculo de Lisfranc. La segunda costilla, lo único que tiene de peculiaridad es que va a estar, va a tener la cara que es oblicua. No es una cara superior ni e inferior, sino oblicua. Y en ella inserta el músculo escaleno posterior. Músculo escaleno posterior en la segunda costilla. El anterior y el medio en la primera costilla. Es lo más importante ahí. Tenemos también que la primera costilla, las demás costillas, van a presentar un cartílago llamado cartílago costal. Y la articulación entre el cartílago y la costilla se llama articulación costo -condro Articulación condrocostal. Luego de ahí, ese cartílago va a llegar al esternón para formar la articulación externo-condral. Bien. Eh, tenemos con respecto a la fractura. Si hay una fractura a nivel de, lo, de la costilla, puede lesionar el paquete bajo el nervioso intercostal. Una fractura de costilla. Existen varios tipos de fracturas, por ejemplo, si hay una fractura que se van, varios arcos costales, un ejemplo, el arco anterior de la costilla, de ambos lados, que están despegados al esternón, ahí tenemos un bole costal. Bole costal o toras batiente se llama también. El bole costal o toras batiente es donde el paciente va a tener, cuando respira, va a sentir que se le mueve el esternón. Eso se llama así, cuando hay una fractura, La costilla queda flotando. Eh, tenemos también Con respecto al lado flotante La importancia de ella Es que va a servir para la inserción Del músculo diafragma La costilla flotante Y también Al músculo cuadrado lumbar Que es un músculo de la región dorsal Eso es en cuanto a la costilla Vamos a hablar ahora del con el esternón Entonces con respecto al esternón acá vamos a dibujar un esternón pequeñito este es el manubrio del esternón entonces el esternón va a presentar un manubrio el nombre presenta un manubrio que es esto acá, presenta un cuerpo y la apófisis sifoides. manubrio cuerpo bien Manubrio, cuerpo y aportisipodio. El manubrio, este se va a encontrar superiormente al cuerpo y se va a unir con el cuerpo formando un ángulo aquí que se llama ángulo de Lois. El famoso ángulo de Luis. Entonces, ese ángulo de Luis sirve específicamente para contar la costilla. Un ejemplo, usted se para acá el ángulo de luis y ese ángulo de luis va a coincidir con quién? con el segundo cartílago costal que viene acá segundo cartílago costal y ese segundo cartílago costal coincide con la segunda costilla segundo cartílago costal y ahí entonces va la segunda costilla eh, tenemos también que este ángulo tiene como importancia contar la costilla para los pacientes que se le va a hacer un electrocardiograma, por ejemplo, se le van a poner los electrodos en los espacios de costales. También en los pacientes que se le va a auscultar el corazón, los focos aórtico, pulmonar, mitral y eso, se utilizan los espacios intercostales. A los pacientes que se le va a colocar un tubo de pecho para hacer una tracotomía, se le hace también eso, eh, contar los espacios de costales para saber qué espacio que se coloca el tubo y eso es importante y también para diferenciar si una herida es a nivel del tórax o a nivel del abdomen dependiendo porque el diafragma tiene una insensión específica en los espacios intercostales aunque las costillas pertenecen también a los límites que se encuentran a nivel del abdomen esto puede separar el abdomen del tórax por ejemplo una herida que se encuentra a nivel del sexto espacio intercostal o específicamente del de cuarto o quinto paciente costal del lado derecho. Puede ser una herida que compromete el abdomen y el tórax. Sería una herida tórax abdominal. Que perfora tanto visceral del tórax como del abdomen. Por ejemplo, el hígado y el pulmón derecho. Bien. Entonces, el esternón, acá el manubrio del esternón presenta una escotadura superior. Que se llama escotadura yugular. Acá y a los lados presenta dos escotaduras que son las escotaduras claviculares, donde se articulan las clavículas, ambas clavículas se van a articular acá, formando la articulación externo -clavicular. luego tenemos que el primer, el manubrio también presenta una escotadura para la primera costilla y ya la segunda escotadura va a estar a nivel del ángulo de louis las demás van a estar debajo a nivel del cuerpo, el cuerpo también llamado mesoesternón, este se va a continuar inferiormente con el ápex, acá, que se llama sifoides. La sifoides, esta puede ser bífida o unitubercular. y en anciano puede estar más prostruida hacia adelante. ¿Qué otra cosa con eso, con el esternón? El esternón también sirve como uno de los huesos que se utilizan para hacer trasplante de médula ósea, para extraer médula ósea de este hueso. El esternón, en la cara anterior del esternón, aquí, se inserta el músculo pectoral mayor, recuerden eso, pectoral mayor, se inserta en la cara anterior del esternón, en cuanto a las inserciones. A nivel del manubrio del esternón, acá arriba, recuerden el músculo esternocleidomastoide, uh -huh. en el manubrio. También en la cara posterior, el músculo esternotiroide, el esternotiroide, que va a dar el esternón. Y también el esterno cleido y oído que también se inserta a nivel del manibio del esternón. Esos son los músculos que están acá del cuello que van al esternón. Eh, con respecto también a aquí, a la y el músculo recto anterior del abdomen, que se une con el pectoral mayor. Serían los músculos más importantes. Eso es con respecto a los músculos que vamos a hablar ahora, con respecto a los músculos los músculos del dorso, vamos a tener acá diferentes regiones a nivel del dorso pero la más importante tenemos que la región que se encuentra a nivel del abdomen como por ejemplo, ahí tenemos músculos de la región más anterior es decir, músculos más anteriores de la región posterior son el músculo soas mayor, el soas menor y el músculo ilíaco y el cuadrado lumbar músculo soas mayor el soas mayor, este músculo se origina en las vértebras torácicas 12 específicamente a nivel del cuerpo y las apófisis transversas desde acá desciende se une también a la primera se inserta también en la cara anterior de las cuatro primeras vértebras lumbares luego desciende y termina a nivel de trocánter menor el músculo, músculo de... SOA mayor jóvenes, tiene... y es un signo de apendicitis que se utiliza para buscar diagnóstico de apendicitis signo del músculo SOA o signo del SOA entonces, eso es lo más importante con el músculo. El otro músculo es el soja menores. El soja menor es un músculo inconstante. No siempre va a existir, pero ustedes tienen que sabérselo por cultura general. Que está acá. Y ese va desde las mismas inserciones de la vértebra. Específicamente puede ir de la primera vértebra lumbar hasta el pecten del pubis. Pecten del pubis. Ese que no llega hasta allá abajo, hasta el trocante menor. Si no, termina en el pubis. Ese es el músculo soas menor. El otro músculo es el músculo cuadrado lumbar. El músculo cuadrado lumbar se va a insertar en la cosilla flotante, también en la apófisis transversa de las vértebras lumbares, de las tres primeras vértebras lumbares. Desde acá va también a terminar en la cresta ilíaca, que es el lugar en la línea, en, la, en el labio lateral de la cresta ilíaca. Este es el músculo cuadrado lumbar, también llamado el cuadrado de los lomos. Y por último tenemos el músculo ilíaco, ese músculo ilíaco se va a insertar en la cara, en la fosa ilíaca interna, este se va a unir de la ilíaca interna, se une el músculo psoas mayor para formar el músculo ilio psoas. Y hasta aquí señores el video con respecto a los músculos de la región posterior de la pared abdominal que son los más anteriores de la región dorsal y lo que ustedes tienen que poner más énfasis ya los demás músculos el músculo longísimo, los músculos erectores de la columna, que es la acción principal y es la erección de la columna o eh, mantenerse la persona erguida músculo dulce ancho. ya ustedes saben que el dulce ancho eso lo vieron ustedes en anatomía 1 que es el músculo de la higiene y principalmente ese músculo actúa a nivel del brazo también actúa a nivel del de dorso y puede ser también un músculo elevador del tronco. Los otros músculos que se van a insertar a nivel del tórax, ahí tenemos músculo cerrato anterior, que eso ustedes lo vieron, es como un repaso del de músculo cerrato. El cerrato anterior, el cerrato mayor, que se va a insertarse en la cara externa de la 10 primera costilla, y desde ahí va a llegar a la escápula. Ese es lo que mantiene fija la escápula, a la pared torácica. Ese es el cerrato mayor. Si selecciona el nervio que lo inerva, el músculo torácico largo, si selecciona el nervio, vamos a tener la escápula alada. También tenemos los músculos cerratos superior-posterior, músculo cerrato superior-posterior, posterior-inferior, eh, posterior que esos son también de, los, de la región del dorso, y los músculos romboides, romboide mayor y romboide menor. Eh, por lo general, son músculos insetan a nivel de la escápula y a las costillas. Hasta aquí jóvenes, el trapecio, pongan la énfasis del trapecio, que es el músculo más superficial de todos. Hasta aquí jóvenes, el video de hoy, espero que sigan disfrutando nuestro contenido y el doctor Renan se estuvo con ustedes. Bye.